Les había dicho que esta semana tenía una particularidad, ¿no es cierto? Es eh, una semana que tiene que ver con eh, las actividades del espacio, ¿no? Es, ese, ese, ese asunto tan enigmático, tan fantástico que es el espacio, ¿verdad? Y que, bueno, pues eh, despierta todo tipo de... De conjeturas, todo tipo de especulaciones, ¿no? Hasta incluso en algún momento alguien dijo que lo del satélite Tupac Atari era puro cuento, ¿no es cierto? Seguramente se acordarán ustedes que había caído, no sé, en un descampado, no sé qué historia. Bueno, en fin, da para todo, ¿no? Como pasó el otro día con la NASA, ¿no es cierto? Que desintegrado un asteroide, en fin. Desde ahí hasta la realidad en nuestro país. Eh, tenemos en Bolivia nuestra agencia boliviana espacial y hoy justamente queremos saludar, darle la bienvenida al eh, ingeniero eh, Iván Zambrana, que es precisamente el director de la agencia boliviana espacial, la AVE. ¡Qué gusto! Igualmente, un placer, igualmente, gracias por estar Gringo, acá. Es para mí un gusto visitar tu programa y poder hablar de estos temas que ya, ya has mencionado. Seguro que sí. Eh, ¿Qué tiene esta semana que no tuvieron las otras? Mira, a nivel de todo el mundo, esta semana está fijada para hablar de temas del espacio. Eh, tú lo has dicho muy bien: la gente común no está, digamos, al tanto de, de los detalles de las cosas que pasan fuera de este mundo pero que son importantes para la vida de, de las personas. ¿no? Y la comunidad eh, científica internacional ha fijado esta, esta semana, que es el aniversario del lanzamiento del primer satélite artificial, el año 57. Bueno, pues esta semana en todo el mundo hablamos de, de temas espaciales con la intención de que la gente común... Eh, se, se entere un poco de lo que está pasando fuera del planeta y también para que la gente joven especialmente tome interés en estos temas y a lo mejor ...pues se decida por seguir una carrera en este ámbito, ¿no? Seguro que sí. Eh, para Bolivia, el tema de una agencia boliviana espacial es novedoso, ¿no es cierto? Sea, es reciente, es decir, a, hasta hace unos años... ...¿quién se pudo haber imaginado que Bolivia esté hablando de ese tipo de instancias, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo ya que está...? Sí, mira, la agencia se creó en el 2010, o sea, ya tiene 12 años. Se creó justo cuando se decidió el llevar adelante el proyecto del Tupac Katari, ¿no? Y eh, hemos sido de, de, de los primeros países que ha tomado la decisión, pero hoy mismo, digamos, Perú, eh, Paraguay, Ecuador, e incluso Uruguay, tienen agencias espaciales, ¿no? porque es un tema demasiado importante para no, no tomarlo en cuenta. ¿no? Hay muchos beneficios concretos que vienen del espacio y pues hay que canalizarlos para que lleguen a la gente. ¿no? Seguro. Eh, ¿Bolivia fue el último país de la región en, en adoptar esta, esta instancia? No, no. Hemos debido estar entre los primeros, después de los grandes, ¿no? de, de Argentina, Brasil, que ya llevan mucho tiempo, Venezuela, que también fue... Eh, después de Venezuela, en la siguiente tanda estuvimos los bolivianos. Correcto. ¿Cuál sería el sentido de tener en Bolivia, por ejemplo, una agencia boliviana espacial, además de la administración del satélite? Sí, este eso es lo principal. De otros? Es, sí. Este es lo principal, ¿no? Administrar el satélite que tenemos y los que vendrán, pero mm, también eh, ir eh, transfiriendo las tecnologías que vienen del espacio aquí a nuestro país para aplicarlas y beneficiar a nuestra gente, ¿no? Mira, ahí ya son varias cosas que son inemplazables in y que vienen del espacio. El tema del GPS, digamos, que está en tu celular y, y te permite ver en Google Maps dónde te encuentras, ¿no? o llegar a un lugar que no conoces. E ese es un una aplicación espacial. El tema de las imágenes de satélite que te permiten gestionar mejor casi cualquier actividad en la Tierra. Y el tema de las comunicaciones, ¿no? que hoy en día, gracias a nuestro satélite, ha llegado al último lugar del país y que te permite solicitar una conexión a Internet en cualquier punto de nuestro país eh, con paquetes que van a partir de 100 bolivianos al mes. ¿no? Correcto. Eh, hablamos de nuestro satélite, el Tumacatari, que es un satélite de comunicaciones. Sí, es eh, específicamente de comunicaciones. No hay satélites Combo porque las órbitas son muy distintas, las comunicaciones están a 36.000 kilómetros y los satélites GPS están a 20.000 y los de imágenes están a menos de 1.000. O sea, es, es, son, son cosas distintas. ¿no? Correcto. Estamos compartiendo con el director de la Agencia Boliviana Espacial, el ingeniero Iván Zambrana. Eh, decía el ingeniero Zambrana recién eh, administrar el satélite que tenemos y los que están por venir. A sí. ver, ¿Cómo es eso? O sea, mira, hay satélites mira, por venir. Tiene que haber un segundo... Tupac, porque, eh, mira, si ahorita pagamos el Tupac, eh, una parte del país se para. ¿no? El, el Tupac es muy importante, por ejemplo, para la gestión de los hidrocarburos, para la gestión del comercio exterior. Tanto Yacimientos como la aduana eh, conectan sus oficinas rurales o en las fronteras, digamos, con eh, los servidores en la ciudad a través del satélite. Eh, tenemos... Eh, una parte de la economía que, que cuenta con el satélite para comunicarse, para hacer que funcionen las cosas y esa función pues tiene que, que mantenerse en el tiempo. ¿no? Además de que el flujo de caja que genera el satélite eh, ha llegado ya a cerca de 26, 27 millones de dólares al año, eh, lo que pues eh, si lo multiplicas por 15 años perfectamente eh, ...digamos, financia otro satélite, ¿no? Así que vendrá otro Tupac Katari casi con seguridad. ¿Es ¿Que sería de las mismas características sí. o ampliaría la, la gama de, de bueno, opciones? obviamente vendría con una nueva tecnología y permitiría costos más bajos, ¿no? Si ahora tenemos conexiones de este 100 bolivianos, pues esperemos que con un satélite de nueva tecnología podamos hablar de conexiones de 50 bolivianos, ¿no? De acuerdo. Eh, es eh, satélite de comunicación y yo recuerdo que eh, habían en determinado momento el reclamo de alguna gente que decía, pero por ejemplo este satélite no sirve para estas otras cosas, sí. eh, para el tema del tiempo, el tema de la agricultura, en fin, se le, se le demandaban otras otras cuestiones que incluso recuerdo ustedes salieron a explicar en su momento y dijeron, no, es que hay diferentes tipos de satélites, sí. hay unos que hacen ciertas cosas, etc. Eh, ¿Existe en la perspectiva la posibilidad de avanzar también a esos otros satélites o por el momento estaríamos quedándonos en comunicaciones? Por el momento en comunicaciones, porque mira, en estos años el mercado de, de satélites, de imágenes, se ha desarrollado mucho, ¿no? Eh, ahora mismo, en, en torno a nuestro planeta, hay, hay empresas que han puesto constelaciones de decenas de satélites de, de imágenes, que te ofrecen el servicio eh, de, de imágenes que necesites con una frecuencia mucho mayor a la que te puede ofrecer un solo satélite y a un precio bastante aceptable porque el precio de, de la constelación se distribuye en todos los que usan las imágenes. ¿no? No. Que no es el caso de un satélite nacional propio donde es un estado el que tiene que financiar todo el satélite. Entonces este nuevo escenario bueno, nos ha obligado a a replantear ese proyecto y, y aparentemente lo, lo más conveniente para el país es usar estos satélites, ¿no? estas imágenes compradas. Cuando se habla de comprar un nuevo satélite de comunicaciones con alta tecnología o la más moderna tecnología, ¿de qué inversión se está hablando más o menos? ¿Qué, bueno, ¿qué llega a costar bueno, un satélite? estimamos que ahora mismo, el, el Tupac nos costó 300 millones, eh, ahora mismo podríamos hablar de 200 millones, ¿no? Porque las cosas cambian en el tiempo, ya el Tupac se, se gestionó el 2010, ya son 12 años, pues muchas cosas han cambiado y las economías de escala que se han logrado en el espacio han mejorado los precios. ¿no? Seguro. Eh, la posibilidad de avanzar a otros ámbitos, por ejemplo, uno escucha, vamos a decir, actividades de la NASA, ¿no es cierto?, que construyen sí. sus cohetes, sus naves, sus etcétera, ¿no es cierto?, realizan actividades de investigación y tal. Eh, ¿Pensar en eso, por ejemplo, se puede o es como una suerte de quimera, digamos, por ahora? No, mira, no, no hay que pensar que, que hay, hay imposibles. ¿no? La, la realidad nos muestra cada día que, que, que el mundo ha cambiado y que muchas cosas que antes eran una quimera ahora no, no lo son tanto. Eh, pues a nivel latinoamericano y con el liderazgo de Argentina y México se está... Eh, trabajando en el desarrollo de una agencia espacial latinoamericana eh, y del Caribe, ALCE se llama. Bolivia es uno de los signatarios del convenio de su fundación y sería ese el escenario, digamos, para canalizar los esfuerzos de investigación, de, de exploración del espacio exterior a nivel de la región. ¿no? Porque para un país es mucho más pesado que que hacerlo en, en, en un grupo de países que tengan similares intereses, ¿no? Seguro. Eh, los que están a la vanguardia en tema espacial, eh, Estados Unidos, Rusia, eh, China... Sí, exactamente. Son ¿no? los tres grandes, diría. Los tres grandes ahora mismo, este, con el tema de la guerra, posiblemente China más que Rusia, ¿no? Eh, y también hay, hay nuevos actores, ¿no? sin duda los europeos con su agencia espacial y también los hindús. ¿no? Los indios, ¿no? Sí, que tienen una, sí. un desarrollo fuerte también en tecnología. Sí. Eh, en todo caso, nuestra tecnología es china, ¿verdad? La, la que estamos usando ahora mismo es china, sí. Eh, complementada con tecnologías europeas para las aplicaciones en tierra. ¿no? Hemos, eh, hemos desplegado sistemas de, de comunicación satelital, que vienen de Bélgica, por ejemplo, de Israel también. Y, y bueno, pues ese es el mundo de la tecnología, ¿no? No hay, no hay, un, no hay tanto fronteras tecnológicas, ¿no? La, la ciencia, la tecnología son, son mucho más amplias y abarcan... A muchos países. De acuerdo. ¿Qué van a hacer concretamente en la agencia para estos días, para esta semana de, Mira, del espacio? Eh, en esa perspectiva de, de buscar interesar a la gente e informarla de lo que se hace en el espacio y, y también atraer talentos nuevos para para la tarea espacial en Bolivia. Hemos programado dos ciclos de conferencias, uno para colegios y otro para universidades y profesionales. En el de universidades vamos a tener participaciones de especialistas de la NASA, de la Agencia Espacial Europea. Todas van a ser conferencias virtuales que se van a poder ver en la página de Facebook de la AVE, ¿no? Y hacia el final de la semana tenemos dos actividades muy interesantes, un día de puertas abiertas en las estaciones terrenas de La Guardia y de Amachuma y en el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Y tenemos el lunes un conversatorio femenino, eh, las mujeres en el espacio, es un tema que se ha puesto de moda, el tema de género, y pues en la, en la agencia tenemos eh, muchas damas que trabajan tanto en el área técnica como en el área comercial y administrativa y que son parte de, del trabajo espacial, ¿no? Y ellas van a conversar con sus colegas en, en otras partes del mundo. Tenemos una ex becaria que trabaja en Alemania, por ejemplo, y... Y va a estar muy interesante, van a, van a hablar sobre el futuro de, del género femenino en, en la tarea espacial. Interesante. Eh, esto va a ser entonces entre fin de semana y lunes, ¿correcto? Es toda la semana, del, del 4 Ajá. al 10, todos los años es la semana del espacio, correcto el 10 es el próximo lunes y... Ahí sería el conversatorio de las, de las de, damas. De las damas. Correcto. Sí. Y el, el tema de Amachuma, por ejemplo... Es, es el viernes 7. Eso es el viernes. El viernes 7. ¿En pues... qué consiste esa actividad? Eh, bueno, la gente que quiera ir a ver eh, cómo se maneja un satélite, que es una nave espacial a control remoto, pues es bienvenida. Vamos a recogerlos del teleférico amarillo en un bus que los va a llevar hasta Amachuma y allí pues vamos a conversar sobre cómo se maneja un satélite. Correcto, ¿no? esto va a ser el viernes. El viernes. El viernes. ¿A qué hora tendrían que estar en el teleférico amarillo bueno, para que encontrarse con el bus? tienen que inscribirse a través de nuestra página de Facebook ¿Ya? y de acuerdo a, a cuándo se inscriben los vamos a ir programando en un horario. Vamos a tener varios horarios en el curso del porque día. Porque va a haber mucha gente, obviamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que... Que especialmente los chicos, los jóvenes, a los que les gusta la tecnología, eh, tengan la oportunidad, que nadie se quede con las ganas y que vayan a la estación de Machu. Machu. Va a estar buenísimo. Sí. Entonces, lo que tienen que hacer primero es registrarse en la página de Facebook. ¿Cuál, es sí. la, ¿cuál sería la página? Eh, bueno, entran a Facebook y ponen agencia espacial y, y va a aparecer el logo de la agencia y, y hacen clic ahí y entran. Eh, técnicamente es arroba um, uh, agencia boliviana espacial, ¿no? Así, completo sí, el nombre. Arroba agencia boliviana espacial. Agencia boliviana nos... espacial. Sí perfecto, arroba agencia boliviana espacial y allí ya pueden, pueden registrarse, pueden registrarse y decir sí. yo quiero ir a participar, y ahí ustedes sí. le van a asignar un horario, le van a decir, le vamos a decir bueno, tú estás en tal grupo y a, a tal hora salimos de la estación del teleférico amarillo, correcto los llevan a Machuma, hacen la visita ¿qué durará? ¿cuánto la visita más o menos? más o menos una hora, no. hemos eh, dimensionado una hora para hablar de lo principal después obviamente no no es la única oportunidad después se puede ir eh, Profundizando los temas, pero mmm, como esperamos un gran flujo, no queremos eh, dilatar mucho las visitas. ¿no? De acuerdo. Eh, después, a los chicos los, o a las personas las llevan de vuelta hasta el teleférico amarillo. Exacto. Desde Amachumas hasta el teleférico sí, amarillo. sí, sí. Buenísimo. Y Esto digo, no tiene ningún costo. Ningún es, es... costo, obviamente. Ajá. Es totalmente gratis. Solo buenísimo. hay que registrarse. Correcto. Es la única sí. la única condición. Buenísimo. Eh, ingeniero, no sé si hay algún otro temita que usted quisiera comentar no a la por ciudadanía. ahora nada más. Simplemente decirle a la gente que, que no lo sepa que en Bolivia ya hemos logrado el 100% de cobertura para el servicio de Internet. Eh, en cualquier punto del país la gente puede pedir una conexión directamente al satélite y que tenemos eh, planes desde 100 bolivianos. ¿no? Ahora, todos los bolivianos eh, que dispongan de 100 bolivianos al mes pueden comunicarse en cualquier punto del país. Te voy a contar que mucha gente que nos ve sí. lo hace a través del satélite sí. Tupacatari. Hemos recibido eh, señales, mensajes de gente que nos escribe desde diferentes lugares donde nosotros no tenemos señal, ¿verdad? Sí. Eh, de, de, de, de señal de abierta, aire, no hay sistema de cable, abierta, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos tienen toman del satélite, así que, sí, sí. bueno, pues es una, una... Ese servicio es totalmente gratuito. Y tiene 40 canales de televisión, entre los cuales está Avia y Ala. Bueno. Y llega pues al último rincón de nuestro país. Una maravilla. Felicidades. Y un poquito felicidades. más afuera también. Así, ah, hasta el sí, exterior. Sí. Eso está sí, bueno. Eh, somos un poco imperialistas en ese <risa> tema, el imperialismo... Boliviano, digamos, trasciende un poquito las fronteras de Bolivia. Interesante, sí. buenísimo. Bueno, ingeniero, un placer como siempre saludarlo. Para no, mí también. Nos va a encantar Gringo. pronto tenerlo por acá, que nos cuente algunas novedades. Perfecto. Eh, el nuevo satélite es todavía un proyecto a mediano plazo. Sí, o a, a mediano plazo. El, sí. el siguiente un par de, de años, años, digamos. El siguiente año empezamos a trabajar y ya pues en dos años tendremos ya un cronograma, un presupuesto. Correcto. Esos no son aparatos que uno va a una tienda y dice, deme este y este otro, ¿no? Sí. Eso tiene que construírtelo sí, con ciertas son, son, características. Claro, son, son trajes a medida porque eh, ya las posiciones orbitales están limitadas en cuanto a a la libertad de elegir lo que se puede poner ahí, ¿no? Correcto, correcto. Y eso toma tiempo, obviamente, toma que lo no construyan sí. y todo eso. Y hay que hacer, obviamente, la ingeniería financiera primero, ¿no? Claro, claro. Correcto. Muy bien. Bueno, ha sido un placer el ingeniero Iván Sabrana, que es el director de la Agencia Boliviana Espacial, eh, pues haciendo esta convocatoria para que participen en las diferentes actividades, quienes quieran participar en los conversatorios y por supuesto en esta visita, yo ya me estoy anotando, que será el viernes. ¿De qué hora, qué hora podrán hacer la A partir visitas? de las nueve de la mañana y esperamos terminar alrededor de las 5 de la tarde. Correcto. O sea, que van a hacer varias idas y venidas de ese bus que va a partir del teleférico amarillo va a ir hasta Machuma, donde está justamente instalada la planta terrena de nuestro satélite y de allí los volverán ¿sí? lo que tienen que hacer es comunicarse con la página de Facebook que es arroba agencia boliviana espacial, allí ingresan se registran y les van a asignar el momento en el cual tienen que estar ustedes allá para visitar el, el, la planta, va a, va, ¿sí? va a estar espectacular va a estar buenísimo, mándanos sí, no imágenes lo después para sí, ver cómo sí, va va, vamos a... y, y el lunes le estaremos contando a la gente ahí está justamente la semana de la que hablaba el ingeniero Zambrana, del 4 al 10 con varias actividades, yo personalmente no quiero de ninguna manera desdeñar los conversatorios, pero yo me quedo con hacer una visita a la planta. Qué cosa maravillosa. Es como una nave espacial en tierra, ¿no? Así la describió sí, el ingeniero sí. Zambrana. así es. Tal cual. Buenísimo. Sentite, astronauta, date, date una escapadita, ¿sí? Será este viernes. Este, este viernes, viernes ¿sí? siete. Buenísimo. Un gusto, ingeniero. Igualmente, placer, gringo. Siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí. Bien, vamos a ocho con dos minutos al encuentro de más información.